Para esta nueva temporada de pesca de tarariras, no desventaja y pesca con los mejores señuelos. Pallo Argentina, comunicate al teléfono 11 57 61 50 47 o al 11 660 77 172 en Facebook Pallo Argentina.